Bienvenidos al módulo de efectos de los rectificadores de diodo sobre el sistema de potencia. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de este módulo vamos a estudiar el impacto de los rectificadores. Entonces los objetivos de este módulo, el primero es comprender el impacto armónico de los rectificadores de diodo al sistema de potencia en función de su topología. Y carga conectada. Vamos a ver a lo largo las diferentes topologías en función del número de fases que tiene el puente. Vamos a seleccionar el rectificador de dios en función de sus requerimientos de potencia y tensión hacia la carga. Estudiaremos la forma de onda de corriente y su contenido armónico o espectral en función de la carga alimentada para las diferentes topologías. Recordemos que las cargas pueden ser con requerimiento de tensión o de corriente, dependiendo lo que estemos alimentando desde la barra de corriente continua. Verificaremos los límites de contaminación armónica estipulados por la norma internacional, específicamente la IEEE 519 en su última revisión del 2014. Y analizaremos la variación del contenido armónico de corriente debido a los desbalances presentes en el sistema de potencia. Ustedes en alguna oportunidad habrán medido cualquier sistema trifásico y habrán notado que las fases no tienen los mismos niveles de tensión y no necesariamente el desbalance o el ángulo entre las fases es igual a 120 grados, lo que nos da un sistema desbalanceado, bien sea en magnitud o bien sea en ángulo. Entonces a lo largo de este tema vamos a encontrarnos con ocho tópicos diferentes. Hablaremos del modelo, los tipos de carga que vamos a, a utilizar, bien sea para alimentación por tensión constante o corriente constante. Analizaremos las topologías de rectificador de media onda, monofásico, trifásico, hexafásico, dodecafásico y hablaremos de la normativa internacional, específicamente el estándar 519. Y finalmente evaluaremos el impacto del desbalance en tensión. No terminaremos este módulo sin hablar un poquito de cómo compensar ese contenido armónico, qué accesorios nos ofrecen los fabricantes para poder reducir el impacto de los rectificadores sobre el sistema de potencia. Entonces, sin más preámbulo, los invito a ver el módulo del impacto de los rectificadores sobre el sistema de potencia. Gracias.